Es triste pensar que salimos de una pandemia donde prácticamente eh, duramos dos años aislados, dos años viviendo tristezas, sufrimientos, zozobra, muchos que partieron, muchos que adelantaron su partida, millones de personas que murieron alrededor de todo el mundo, una amenaza tan Dura. Y yo creo que en el pensamiento de todos estaba pedirle a Dios de que se acabara esa pandemia para volver a una normalidad. Entonces uno cree que después de un acontecimiento de estos, pues la gente va a recapacitar, va a tener cordura en sus pensamientos, en sus ideales. Pero desafortunadamente vemos que no. Y es lo que pasó ahorita que salimos de la pandemia y el señor Putin, en medio de eso, Putin decidió armar la guerra contra Ucrania. Es terrible ver cómo soldados rusos piden hasta disculpas. Es difícil ver cómo los soldados ucranianos le dicen a los rusos venga, nosotros somos hermanos nosotros no somos enemigos, pero es muy triste ver que después de que Dios nos da la oportunidad de seguir acá después de esta pandemia prevalezca el orgullo la soberbia, la antipatía el yo puedo, el yo soy, el berraco, y es el famoso régimen duélale a quien le duela, pero ¿qué están demostrando, ¿Qué está demostrando eh, Putin por medio del régimen que él es el, el duro, que él es el papá, él es el patrón, él es el que hace lo que le da la gana, y qué es lo que están tratando de manifestar o copiarle los demás regímenes como venezuela cuba nicaragua que ellos también son los berracos que acaban con la vida de la gente como es que ni siquiera un animal porque yo no creo que uno sea tan capaz de coger un perro y matar otro perro y matar otro perro solamente porque porque no no me gusta que vivan acá es cruel y a veces esta noticia quiero darle un valor agregado porque es la muerte de un colega y no quiero decir que sea más o que sea menos pero este es la insignia de los muchos que han muerto según Amnistía Internacional, según la ONU, según la OEA, van un poco más de 500 muertos en Ucrania, muertos civiles, ¿no? Pero según medios de comunicación que están al margen de las cosas, dicen que pueden haber más de 2.000 muertos, entre esos más de 70 niños. Y no pasa nada. El señor Putin sigue arrasando, arrasando, no importa quién se lleve por delante. Y ve uno que el señor Nicolás Maduro sale no. Cuente conmigo, cuente con nuestro apoyo camarada. Y ve uno la crueldad también de Cuba, de Nicaragua y Colombia en lo que está manifestando también está como antojada de algo. Es triste decirlo. Esta es una más de la crueldad que está pasando en Ucrania típico del régimen de Putin, el cual se asemeja al régimen de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por ello, Estados Unidos condenó el asesinato del periodista Bren Renault y envió una advertencia a Rusia. Responderemos en consecuencia. Jake Sullivan, el principal asesor de seguridad de Joe Biden, calificó la muerte del documentalista como impactante y horrible. En el momento que cubrían una noticia sobre los desplazados, un periodista estadounidense murió y otro resultó gravemente herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania. Informó la policía y Estados Unidos condenó el hecho y dijo que respondería en consecuencia. Vuelvo y digo, no quiero decir que este colega, este periodista sea más o sea menos sino es como la insignia de todos aquellos que están muriendo Y no sabemos ni siquiera cómo se llamaban No sabemos si eran niños, si eran ancianos, si eran mujeres embarazadas si eran de pronto inválidos no sabemos nada solamente matan por matar es triste ver eso pero es la realidad que estamos viendo yo quiero continuar y apoderarme de esta noticia pero quiero contar con ustedes y por eso los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios yo sé que a ustedes les duele tanto como me está doliendo a mí en este momento de ver esa barbarie y que predomina más mi orgullo, mi ego antes de retroceder, volvemos los regímenes, en este caso Rusia, Venezuela Cuba, Nicaragua, inventan enemigos como Maduro quiere inventar eh, el enemigo aférrimo Colombia, Duque, según el Duque quiere tumbarlo, para qué, no sé si Duque no ha podido con Colombia, mucho menos se va a echar encima a Venezuela que está llevado del berraco, pero según él son, no sé, cortinas de humo fantasmas, pero ellos crean un enemigo para así tener la disculpa de cómo responder ante ese enemigo es colaborador del the new york times reportero y documentalista este periodista de 59 millones de años quien murió en un ataque en irpin una localidad intensamente bombardeada en el oeste de kiev según relató su compañero Juan Arredondo, ambos fueron disparados cuando intentaban grabar el desplazamiento de civiles que huyen de la zona en los suburbios de la capital. No olvidemos que eh, en una guerra la gente no sabe para dónde arrancar. No sabe si estarse en su casa, si estarse en un sótano, si salir en ese momento como bombardean Y puede llegar a cualquier parte, pues su sitio, el sitio donde esté va a ser siempre inseguro. Joe Biden deploró la muerte del periodista como impactante y horrible. Obviamente seguiremos muy cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia dijo el asesor de seguridad nacional jake sullivan al canal nbc el diario ucraniano habló sobre el periodista el cual aclaró que él no estaba trabajando para ellos o no estaba trabajando para la empresa aún así estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de brett Renault. Bren era un cineasta talentoso que había contribuido al The New York Times a lo largo de los años. Eh, todos estos colegas que se apasionan por una historia, por un documental, donde se atreven por medio de imágenes, por medio de secuencias, de testimonios, de investigaciones, mostrar una cruda realidad qué es lo que está pasando acá. Desafortunadamente en la guerra los invasores matan, incluso a periodistas y a medios de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania como está pasando en estos momentos las palabras del jefe de la policía de la región de Kiev fueron: Andri, las palabras del jefe de la policía de la región Kiev Andrik Nevit, Nevitov dijo por supuesto la profesión de periodista es un riesgo pero el ciudadano estadounidense Ben Benaut pagó con su vida por tratar de exponer la crueldad y el desprecio del agresor. Otro de los de los afectados fue Juan Arredondo de 46 años, era el compañero que iba en ese momento con él, otro colega, el cual también fue baleado en el mismo episodio en el que murió Renaud. Actualmente se encuentra en el hospital, el ingresado contó las circunstancias del ataque. En el relato Arredondo cuenta cómo Bren Renaud murió por disparos. íbamos cruzando el primer puente en Irpin a grabar otros refugiados saliendo subimos a, una, a un auto alguien de ahí de la zona que no tiene nada que ver con el conflicto se ofreció a llevarnos al otro lado del puente cruzamos un puesto de control y sencillamente comenzaron a disparar o sea ellos saben ya ellos saben por sus escarapelas por sus atuendos saben quién es de la Cruz Roja quién es el periodista pero no esto la orden será como dice todo lo que se mueva Dispárenle. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando, decía somos dos, mi amigo es Brent Renault y fue disparado y quedó atrás, explicó a Redondo desde un hospital con una bala en la pierna cuando todavía no estaba al tanto de la muerte de Renault, su compañero y su cómplice en la aventura de este documental, un médico voluntario de la Defensa Territorial de Ucrania, quien asistió a las víctimas, confirmó las circunstancias. Han disparado contra el coche. Había dos periodistas y uno de los nuestros, un ucraniano, dijo a la AFP. Nuestro hombre y el periodista están heridos. Les presté los primeros auxilios. El otro recibió una herida en el cuello, donde murió inmediatamente. Habitualmente el comunicador trabajaba con su hermano Craig con quien formaba la sociedad artística Renault Brothers, recientemente en sus redes sociales había anunciado su llegada a Ucrania. Tenemos que ser conscientes de que para estos documentales tiene que vivirse dentro de lo que llama uno la hoguera, y desafortunadamente en su pasión por este periodismo Perdió su vida El ser comunicador o periodista Desafortunadamente los lleva a poner en riesgo su, sus propias vidas Su trabajo los llevó a varios escenarios peligrosos alrededor del mundo Como las guerras de Irak de Afganistán, el terremoto de Haití, las zonas controladas por el narcotráfico en México o las revueltas políticas en Egipto. Era donde estaba la noticia, era donde estaba el argumento para un buen documental donde persevera la verdad, donde lo que aquí prevalece es la verdad y no una mentira disfrazada echando una culpa echando la otra o justificando un ideal donde ellos justifican que los muertos es parte de la guerra es como un elemento más vuelvo y digo después de que Dios nos dio la oportunidad de seguir adelante después de esta pandemia será que aprendimos algo o será que prevalece más el orgullo el poder el régimen, la dictadura, donde ellos pretenden dominar al mundo, así sea la maldita sea, esto es para reflexionar, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.